Y es que Telemicro, esta empresa de telecomunicaciones, Telemicro, eh, espero que este video, como cada vez que nos menciona Telemicro, lo graban y se lo llevan a gente de Telemicro, lo graben. <risa> Para que vayan y se lo lleven. Y es que lamentable que el personaje de Tuberculo Gourmet de Raymond Pozo, que hacía Raymond Pozo, ese personaje me encantaba. A mi, a mi abuelo le encanta ese personaje. Eh, mi abuelo es loco con ese personaje. Se dio a conocer que Raymond Miguel, eh, en Telemicro, le prohibieron el uso del personaje tubérculo gourmet. Y le impusieron a Daniel Luciano y, y, y le... Ok, déjame si entiendo bien. porque, okay. ok. Y le impusieron a Daniel Luciano a interpretar el personaje en el programa de show de la comedia. O sea... Le van a quitar el personaje a tubérculo para que a Raymond Oposo para que no lo use y Daniel Luciano lo va a hacer. Tiene mucho talien, ta, talento, perdón, Daniel Luciano, pero no, tiene, no creo que llene esos zapatos. Porque a veces, cuando tú haces un personaje, ahora si tú hubieras sido tú desde el principio que tú lo hubieras hecho el personaje, no te digo. Pero tú, ya cuando sabes que una gente lo pegó, lo popularizó, hizo películas y todo, y viene una persona como Daniel Luciano, dije que a, a, co, a coger el personaje. La gente no te lo va a asumir. El grupo térmico tiene su archivo, se registro del nombre del glotón personaje, que incluso ha llegado al teatro y cine, que aumentó Aún Más la propiedad de Raymond Pozo, este personaje, tuvo el comuno Telémico, tiene los derechos registrados, dijo una fuente del portal. Que, como ejemplo, los superhéroes Batman y hombres arañas, así que, ¿sabe? como son DC, que DC tiene esos nombres, eh, y Marvel tienen ¿sabe? nombres como Hulk y cosas así. No son de los personajes, sino son de, de las empresas en cierto modo que los registran. No es que un actor que interprete a uno esté, se lleve el nombre, según dijo la fuente. En YouTube, al publicarse el video de la comedia del, comentari del comentario, perdón, al publicarse el video, los comentarios no se hicieron esperar y calificaron que lo están haciendo en el canal del pueblo como un huevo. O sea que para mí, Telemicro puso el huevo más grande del mundo, porque tú puedes quedarte con el personaje y puedes limitárselo quitárselo. Quitárselo. Pero... quitarle el personaje y dárselo a otro, de, que, de que para que esas personas señores, la gente no lo va a aceptar. ¿Sabes? Yo no le he visto la participación de Daniel Luciano. No sé cómo lo ha hecho. Pero para mí fue un huevo. El huevo del año de querer de hacer que otro personaje lo haga. ¿Sabe? Es como, vamos a poner personajes que, que han pasado. Es como, por ejemplo... El Que hace boca de piano, eh, lengua mime. Que el lengua mime se lo quiten y se lo pongan a otra gente. Entonces, puede ser que usted pueda quitarle el personaje, pero no diga que ponérselo a otro, porque la gente le va, no le va a gustar. la gente va a entender. Bueno, aquí es este disparate. ¿eh? No, como que, que Daniel Luciano va a, va a usar el personaje. Mire, porque ya tuve hércules, la gente se pegó con Raymond Pozo se pegó con Remo Pozo y hacerle ese personaje, dije con otra persona, pues no tiene sentido, digo yo no tengo sentido en mi opinión yo creo que ahí pusieron un huevo de dinosaurio grande, de Abertrugo, como dicen los muchachos, digo en la calle poner un huevo de dinosaurio, porque Daniel Luciano es muy buen comediante tiene mucho talento, sé que lo va a hacer bien pero es el público que no lo va a ver de la misma forma, porque ya el público se a, eh, adoptó y recibió la apreciación de la interpretación de Raymond Pozo. Yo creo que tal vez, yo no sé, yo, yo no lo no voy a ver a Raymond haciendo ese personaje. Tengo mucho, no lo veo videos de él. Cuidado si es eso, porque parece es que le, le, le, le quitaron los lo derechos. Y Raymond Pozo no podrá ser ese personaje que por cierto lo entrevisté en, en la en la Premiere de Que León. Y Raymond una, una persona sumamente eh, eh, eh, eh, tranquila, un, un tipo muy muy, buen, man, o sea, muy bien manejado, un tipo familiar, que, que te habla de cualquier tipo de tema y, ¿ustedes creen que eso, primero eso no le va a pagar la luz a, a, a Raymond Pozo y que yo creo que Raymond Pozo podrá a, y crear y, y ojalá pegar más personajes y otra es que yo creo que la, Daniel Luciano yo hubiera, hubiera sido tú y no acepto ese personaje yo te lo digo claro y así me voy a poner en el título yo soy Daniel Luciano y no acepto ese personaje porque lo que vas a causar es un rechazo de la población. La gente te va a rechazar, te va a rechazar porque entenderán que tú estás usando un personaje de un comediante tan importante en la República Dominicana como lo es el señor Raymond Pozo. Yo en mi pensar... Creo que Daniel Gustavo, Luciano, debió rechazar ese personaje. O sea, debió decirle a la producción, miren, yo, si quieren, hagan a otra persona. Pero yo no puedo hacer eso. Porque los zapatos, yo no puedo llenar esos zapatos de Raymond Pozo por la trayectoria que tiene. O sea, por la trayectoria que tiene Raymond Pozo. Señores, vamos a una pausa y cuando retornemos. Hoy tengo un nuevo segmento para ustedes. Para los amantes de los videojuegos. Vamos a darle... Varios videojuegos que salieron en el mes de enero y pero no, no antes eh, vamos a presentar ahora eh, antes de la pausa el nuevo tema de mi amigo eh, Impro King. Eh, vamos a ver cómo se llama la canción Está lista la canción, pregúntenle más por qué sí, Porque yo a veces digo una cosa y me dicen otra La canción se llama Ella Baila Ella Baila, se llama Amigo Impro King Así que nada, disfruten ese corte musical El muchacho tiene mucha calidad eh, muchacho muy buen muy trabajo muy Estuvo aquí en una entrevista con nosotros Y él merece que usted lo apoye Así que vamos a ver, Ella Baila de mi amigo Impro King